Estamos aquí en Bilwi con el compañero Fresley Janes Zamora. Él es el presidente del gobierno del territorio indígena Tuyabra. ¿Cómo son las relaciones entre um, el, los pueblos indígenas en, de, de, de aquí, de la zona, y la gente mestizo que uh, también viven en la zona? Para empezar, mi nombre es Fresley Janes, ¿verdad? Yo soy presidente GTI Tuiyabra. Nuestro territorio está conformado por 16 comunidades. Yo soy representante de esas 16 comunidades. Nosotros somos 100% indígenas, misquitos, nuestro territorio. Um, nuestra extensión territorial es más, más de 152.000 hectáreas, cuadra, kilómetros cuadrados. ¿Verdad? Kilómetros cuadrados. Um, respecto a tu pregunta, pues nosotros... Sí. Cada pueblo indígena, todos somos indígenas, pero de diferente etnia ¿verdad? Entonces nosotros um, nos respaldan, nos cobija, que es la ley 445, ley de las propiedades indígenas, ¿verdad? Pero a la vez también nosotros, cada territorio cuenta con un estatuto territorio, un reglamento interno. Entonces todo puede ser indígena, pero con diferentes ideología, cultura eh, su, su forma pues tradicional verdad entonces en caso de nosotros como, mi, como misquitos um, nuestra relación con los, con los terceros que es mi hermano mestizo verdad en tema de propiedad um, sí al principio al principio en el 2014 hasta el 2014 podemos decir que nosotros los hermanos mestizos no tenían no reconocía, re, reconocía el derecho a nosotros de los pueblos indígenas porque nosotros tenemos un, un título de propiedad verdad título de propiedad en la región creo que hay 23 GTI que son GTI significa Gobierno Territorial Indígena verdad ese es el nombre clave verdad pero tiene otro apellido que son miskito mañana otro, otro, ¿verdad? entonces, en este caso, nosotros, como misquitos del territorio tuya, que es ya en el norte en español, um, nuestra relación con los mestizos, como te digo, desde el 2000, hasta el 2014, ellos no reconocían que, que las tierras son, que son de nosotros, que nosotros somos los dueños, ¿verdad? Presidente, puedo interrumpir y preguntarle, ¿podría dar un poco de un reseño histórico de... De ¿Por qué? ¿Por qué no reconocieron? Porque bueno, lo que entendemos es que muchos de estos problemas son heredados de la época de los gobiernos anteriores. Pues en ese caso usted sabe que anteriormente um, las tierras no eran tierra comunal, existía tierra nacional que administraba los gobiernos municipal, gobierno nacional. ¿Verdad? Pero desde de, de que inició el proceso de demarcación con la, con la, desde el tiempo de la administración del, del gobierno Frente Sandinista, ¿verdad? ¿Y, y, y la autonomía no, no le, le dio derechos? No, la... no, pues la autonomía más que todo el derecho que le daba era la creación o la, la, la administración de los dos gobiernos regionales, pues podemos decir. Consejo y gobierno, en ese estaba la autonomía, pero a nivel comunal no existía autonomía, verdad, porque las tierras no estaba um, delimitado, pues, no estaba demarcado, pero después del, del 2007 en adelante inició el proceso de demarcación y terminó en el 2012. La demarcación se hizo por el PGR por el, el procurador General de la República. Bueno, ellos, ellos como institución del gobierno solo creo que, um, um, como se llama, se coordinó porque creó una comisión, creó una comisión y la comisión fueron de, por etnia pues, un representante por cada etnia creó esa comisión para que ellos a ellos le dieron la protestad y la autoridad para que haga, para que se lleve o se ejecute este proceso de demarcación. Entonces, estaba representante de, de cada etnia en la comisión de demarcación. Entonces, ellos se encargaron a llevar el proceso el, el, el, el, la, del, de, la, del, de la ley 445. ¿Cuándo se pasó la ley 445, Fresley? ¿Pasó? ¿Cuándo se inició? Sí, sí. Bueno, se... Se, se inició desde 2008 porque en el 2007 creó creo la aprobación, pues, la autorización para que ya pueda crear esa comisión de demarcación y inició ya la, la consulta. Pues. ¿Y la ley como ley se publicó en la Gazeta en 2008 o 2007? Bueno, esa ley ya existía, oh. esa ley ya existía desde el tiempo liberal pero no, lo, no habían ejecutado ya, entonces desde que asumió el gobierno sandinista pues eso fue uno de la, de la de los principales puntos, ¿verdad? Para que, porque la demanda más grande de los pueblos indígenas es que ellos solicitaban, demandaba que, que hiciera esa demarcación y que le, que le reconociera que no, nosotros somos originarios y, y por lo tanto que nosotros somos dueños. Ya, porque ancestralmente usted sabe que existía reyes pues rey sí. monco aquí la, tenía una, un, una administración propia, ya pero fue pues, ancestralmente entonces siempre siempre ellos, nosotros como pueblo indígena demandábamos que queríamos por lo menos ese dominio pues en nuestra tierra entonces ese proceso se logró uh, empezar en 2007 2008 bueno, se llevó casi más de cinco años. Ese proceso se llevó más de cinco años porque son 23 territorios indígenas y, y usted sabe que tenían cinco, cinco puntos, cinco etapas, entonces empezó con, entonces este proceso se llevó casi 10 años, ¿verdad? Porque eran cinco etapas la consulta, la, la, el amonamiento, entonces en consulta, es lo que era la, la previa, libre, informado, la autorización con consentimiento de cada comunidad, por ejemplo, nosotros como, como territorio de nosotros, desde 1905 nosotros teníamos un título, ya, en ese entonces le, le llamaba 10 comunidades, ya, pero ahora ya no es 10 comunidades, no, ahora es más comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En ese entonces, teniendo un título real, nosotros no teníamos el dominio total de nuestras tierras. Solo tenían posesión. sí solo, solo posición. Sí, en ese, desde ese entonces, desde 1905, ya más de 120 años, pero como 105 años exactamente nosotros no tenemos dominio, solo tenemos derecho a oposición. ¿Quién tenía el dominio? Siempre el gobierno tenía, ¿ya? Entonces, ese gobierno, que son gobiernos liberales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, con este gobierno, pues, no reconoció ese derecho, ¿no? ahora nosotros tenemos ese dominio, pues, en las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Los mestizos, usted sabe que en la... En la en la región Costa Caribe Norte, existen o viven pueblos originarios, indígenas, mientras en la zona del Pacífico las cosas son diferentes. Entonces, los mestizos que vienen son inmigrantes de las, del Pacífico. Entonces, todos somos nicaragüenses, pero ellos vienen, entran con esa con esa ideología, me entendés que las tierras no son comunales, ya, son, nacionales. son nacional por lo tanto ellos como, como nicaragüenses tienen derecho ahora, nosotros como indígenas la cultura de nosotros es diferente que la cultura de los mestizos, tercero ahora, ¿cuál? nosotros los mezquitos ocupa bosque o siembra no tanto no es para comercio, es para solo para subsistencia, para su alimento pues, de, sus, de su familia. Ellos no hacen, no trabajan para, para, una, para un, algo para comercializar, ¿me entiendes? Entonces por eso ellos no hacen tanto, tan grande. Esa es una cultura. Ahora, lo, el bosque ellos lo ocupan después de cinco años regresa al mismo lugar donde trabajó ya mientras los mestizos su cultura es diferente ¿verdad? por eso es que nosotros los, los pueblos indígenas siempre conservamos bosque ¿ya? ahora el tema ¿cómo nos relacionamos con los mestizos? los mestizos su cultura es trabajar extensamente ahora más no solo tema de ganadería, ya verdad, el tema de agricultura también, porque ellos también comen, sí. ya, ellos también se alimentan, ellos también tienen familia, ya, entonces, ¿qué pasa? Después que nos entregó el título de propiedad acá, gente, y ahorita los 23 territorios tienen sus títulos en la mano, hay hay una etapa, última etapa de saneamiento, eso es lo que lo demanda, pues que necesita saneamiento, saneamiento pero para sanear la tierra indígena es, es un tema bien complicado no se trata de que solo expulsar a los terceros, sino que también saneamiento significa también dejar claro con nuestro, nuestros hermanos, deslimitarlo límite intercomunal pues límite intercomunales. ¿Qué pasa hay comunidades ancestrales y ahora hay comunidades que son recién no, no tanto tiempo me entiendes como te digo en, en, en, en, en el título del 1905 solo existía 10 comunidades ahora uh -huh. existen más comunidades entonces cada comunidad, por ser comunidad de también, tiene derecho. Y tiene derecho, es independiente, tiene una autonomía. Por lo tanto, ahora usted como padre, tu hijo fue a ocupar un área, ¿verdad? En, en tu área, y tu hijo tiene derecho. Para su familia esa área, usted tiene que ceder. Entonces en este caso, las comunidades ancestrales, algunas comunidades ancestrales no quieren ceder ese derecho a sus hijos, que son las comunidades que, que surgieron después de, después de hace 50 años atrás, ¿me entiendes? Hay un conflicto interno y ese, eso es lo que nosotros no, nos provoca más, los conflictos internos. Y para nosotros ese es un saneamiento, porque los terceros, los terceros, ley 445, ley 445 dice claramente, que la tierra indígena no se vende, no se regala, pero sí se puede arrendar, si así lo quiere. Entonces, ¿los procedimientos legales cuáles son? Hombre, nosotros somos una junta, territorio administrativo, somos un representante legal, pero a la vez somos administrativos. Entonces, ¿qué pasa? Primero vienen de nosotros después nosotros llevamos una asamblea comunal si la asamblea si sí lo, lo desea, si sí lo acepta, si sí lo aprueba arrenda, pues se arrienda aunque, aunque el gobierno quiera, no quiera, si la comunidad quiere lo arrienda porque sí. tiene esa autoridad, sí. esa autonomía entonces esa autonomía se basa en ese título de 1905 pero de... de ¿cómo se emitió ese título? De, de... ¿Qué es la autoridad que emitió ese título? ¿Del 1905? Sí. Bueno, ese... ese. el gobierno nacional? No. Bueno, la verdad, pues, como es de 1905, en ese entonces existía Reyes, ¿ya? De la Mosquitia. De la Mosquitia. Entonces tenía que ir a registrar en Bluefield, ¿ya? Todavía en ese entonces, ok. Ahora, pero ese era un título, era un papel. Pero claro, todo por ahí, por ahí, pues nosotros en ciertas partes pues sacábamos, manejábamos, administrativamente, pero dominio no. Pero ahora nosotros, como pueblo indígena, como representante legal, el gobierno nacional, ni el gobierno, ni el presidente puede decir que vaya a hacer algo en las comunidades indígenas. Ya, yeah. él no a manda, ahí mandamos nosotros, como dueños. ¿Me y él reconoce, siempre le dice, usted en los, en, en las tierras indígenas usted tiene que entender como los dueños. Y qué, para eso existe un gobierno territorial, para eso existe un huista, otro gobierno Com ancestral, porque ese no existe una ley donde diga que los gobiernos comunales son reconocidos, pero en el estado de Nicaragua, reconoce por ser un gobierno natural, ancestral, ¿verdad? Sí. Ahora, son estructuras de nosotros, los gobiernos territorio-lugüistas. Sí. sí, Presley, mucha gente son como yo y no entendemos la estructura administrativa jurídica aquí en la costa del Caribe. Sí. Entonces, por ejemplo, una pregunta obvia es, ¿Qué es la relación entre los gobiernos territoriales y los gobiernos municipales? ¿Y qué, o son los, ¿Los GTI son parte del gobierno regional, de, del Consejo Regional? ¿O qué, qué, es la, cómo se, ¿Qué es la relación administrativa jurídica? ¿Y bueno, nosotros, nosotros somos un gobierno comunal, somos apolíticos nosotros a nosotros no nos eligen bajo una bandera una figura política ah, okay. ya nosotros un gobierno comunal ya. pero siempre nosotros coordinamos trabajamos para, para el pueblo porque el mismo pueblo elige por, por figura política al, al gobierno municipal a los gobiernos regionales a los concejales miembros del consejo regional ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos son estructuras del gobierno nacional, regional. Nosotros somos una estructura del gobierno comunal que nosotros representamos legalmente, jurídicamente. Entonces, ¿qué? La, la relación es, con ellos, nosotros es la coordinación, la comunicación. Ya, sea gobierno regional, sea gobierno municipal, Siempre tiene que coordinar con nosotros porque nosotros somos los dueños de las tierras sí. y, y los pueblos representa ¿quién? Nosotros. Ellos nos eligió para que nosotros los representamos o para que, los, para que pueda representar a ellos. Entonces, siempre y cuando es con nosotros. Por ejemplo, el gobierno regional es representante legal de esta región ante el nivel nacional ante el nivel internacional igual para nosotros entonces aquí hay varios gobiernos territoriales de diferentes etnias ya ahora nosotros ahí estábamos hablando de la coordinación o la, la relación entre los mestizos los mestizos con nosotros como te digo aquí hay varias manipulaciones también ¿por qué? con el tema de saneamiento ¿Sí? saneamiento es un tema amplio pero a la vez es conflictivo ¿por qué? a veces si nosotros tenemos la voluntad porque somos un gobierno ¿verdad? tenemos una autonomía ¿verdad? y, y el pueblo son los dueños si nos, a la vez, nosotros tenemos los líderes comunales donde ellos nos aconsejan, nos asesoran, porque son gente que sabe, reconoce, conoce las cosas que pasó, que puede pasar, son, ya, esa es una estructura que nosotros tenemos. En cada comunidad existen los ancianos, que son los asesores de nosotros, entonces cuando nosotros hacemos asamblea, sea comunal, territorial, ellos son personas invitadas, especial, con voz y voto, cualquier opinión, cualquier recomendación, cualquier así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces tenemos un conflicto, un ejemplo, con con dos tres de los diez mestizos que hay dentro de nuestra tierra, no todos están de acuerdo reconocer a nosotros, ¿verdad? Siempre en todo hay dos tres familias que no están de acuerdo, que no quieren reconocer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cuando es así, pues visitamos el lugar, porque es de nosotros. Y nosotros vamos a una comisión plantear la, o sea, plan, plantear a ellos cuáles son los reglamentos internos de nuestras comunidades o los, los reglamentos internos del territorio. Si están de acuerdo, pues, cómo entender, cómo sentar, a un, ir a un diálogo, cómo negociar. Porque la tierra no se puede vender, aunque yo quiera vender no puedo aunque yo quiera regalar no puedo porque es un delito ya pero sí se puede arrendar verdad entonces qué, lo que nosotros hacemos es como tú y ahora nosotros estamos arrendando tierra estamos arrendando tierra después de varios pleitos hasta hubo derramamiento de sangre pero que estar echando echando más bien hay pérdida de, de vida más bien hay desestabilidad en nuestro territorio, en nuestras comunidades, porque los mestizos también después amenazan a los mezquitos, los mezquitos también amenazan a los mestizos, ¿verdad? Entonces, por en esa zona, cuando es así, hay, que, hay conflicto, por, por eso. El, el compañero Carlos me estaba explicando que uno de los problemas es que se ha estado promoviendo el concepto, de autosaneamiento san, okay. ¿Qué, qué es eso? autosaneamiento significa <coughs> al principio a nosotros nos habíamos con, convencido manipulado para que nosotros hiciéramos autosaneamiento hay financiamiento del nivel internacional ya, hay financiamiento para saneamiento, tema de saneamiento, pero el tema de saneamiento es competencia del Estado, no es del nadie, ¿verdad? Pero ahora, el Estado no puede entrar a sanear mientras hay conflicto, ¿me entiendes? Porque usted sabe que dentro de la comunidad, dentro de lo, del país, hay varias ideologías políticas, hay oposiciones, ya, y donde hay oposición, hay pleito. ¿Me entiendes? Entonces, más con financiamiento la oposición agarra fuerza. Y eso existe hasta la, dentro de las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Que viene, lo capacitan, le dan herramientas para que hagan autosaneamiento. Okay. Autosaneamiento significa, autosaneamiento significa que la comunidad, ellos propios, entre expulsar de la manera violenta. Ya. Y es lo que yo, en mi, en, en mi periodo, del primer periodo, en el 2014, yo practiqué ese autosaneamiento. Y no me convenció. No fue. Eso yo dije, este no es correcto. ¿Verdad? Ahí hubo pérdida de vida, daños. En el territorio, nosotros ya eso fue en el 2014. Ahí en esos territorios surgió antes y después. Pero qué pasa, siempre, siempre, nosotros, nuestra cultura, los pueblos indígenas siempre um, confía a sus líderes. Confía a sus líderes. Entonces, qué pasa si ellos siempre vienen y quieren convencer o manipular a nosotros primero por eso a mí me convenció al principio me manipuló y yo entré, yo hice, yo monté ese, ese, ese operativo de autosaneamiento. ¿quién estaba promoviendo que usted haga eso? bueno, hay, hay organismos por ejemplo hay, hay por ejemplo se buscan, se buscan en ciertas cosas pues, le, um, lo, lo capacitan los dere derechos de los pueblos indígenas verdad pero a, al par ellos tienen otro interés dos programas vino para mi territorio que me, que me va a ayudar que me va a apoyar a, a, a sanear esto esto aparte de eso eso se busca esos programas ese fondo que al principio nosotros decíamos Hombre, estas son las condiciones o las prioridades que nosotros queremos. Ayúdenos en tal cosa. De los, un ejemplo, de los tres, cuando ya iba en la segunda, ve, se, ellos se miraba que las cosas se iban a mejorar, cambiar, formalizar. Entonces, a ellos no les gustaba eso. ¿Por qué? Ya, mientras hay pleito, hay conflicto, entonces ellos siempre hay financiamiento. Entonces yo qué hice? Yo le dije, mandé dos cartas a ellos que no, nada queremos ver con ellos, no, con ellos ya no queremos re, relación, pues, porque la cosa ellos quieren alargar las cosas para poder estar beneficiando. A bene, el beneficio que es para nosotros, como, pero como ellos son intermediarios, ellos son los que administraban los recursos. Entonces, por eso nosotros dijimos no. En una asamblea territorial yo le planteé, nosotros ya no vamos a continuar con estos organismos porque esto más bien nos están um, promoviendo violencia en las comunidades. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, primeramente, nos acudimos en la instancia del, del gobierno regional para que nos apoye, pues, como se, que ellos sean intermediarios, pues, de, del diálogo con los mestizos. Los mestizos, ¿por qué hicimos esto? Porque cuando nosotros expulsamos 86 familias, ahí entre niños, mujer embarazada, adultos, parejos. Nosotros sacamos amarados, tipo secuestrado, quemaron las casas, la, un daño, una pérdida de, de ellos. No, me hizo una demanda de, de que ahí decía que era 8 millones de córdoba, una pérdida. ¿Ya? Después nosotros entregamos al gobierno regional esas familias, ¿Ya? de nivel comunal. Nosotros hacemos entrega formal, san, vivo y sano pues. Entregamos al gobierno regional y el gobierno regional lo mandó. No sé si lo reubicó o cómo, pero nosotros expulsamos de nuestra, nuestro territorio, nuestra área. Luego, misma familia, ya no era 85 sino que 50 familias, se presentó a nuestra instalación de la oficina planteando pues que ellos tienen la necesidad de una área, ¿verdad? Entonces se hizo una solicitud, se firmó, luego nosotros llevamos una asamblea por comunidad ¿verdad? una consulta. ¿ya? Y así de esa manera pues nosotros aceptamos dos, um, a 50 familias en el 2015 para que ellos puedan trabajar ahí en el área de nosotros, a la misma familia donde desarrollamos, pues, entonces nosotros aceptamos, pero con una condición, de que ellos fueran guardabosques de nuestro territorio, o sea, solo con, eso, con ellos, pues, con las 50 familias, no más, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? Usted sabe que en la, dentro de las comunidades también hay líderes, hay líderes que también tienen autonomía, por, por ejemplo el huista, ellos, ellos tienen autonomía dentro de su comunidad, nosotros tenemos autonomía dentro de nuestro territorio, pero ya a nivel municipal ya no tenemos, porque no somos autoridad municipal, ¿verdad? Entonces, entre otros líderes también negociaron con otros mestizos, con otras familias. Avalaron, autorizaron entrar. Después, así, así empezó. Ya. Ahorita en nuestro territorio hay vestidos, hay familias, pero hay, hay, hay, un, hay unos porcentajes que también están ilegales, sin consentimiento de la comunidad. Entonces, o sea, lo que nosotros estamos solicitando al gobierno, hombre, nosotros... Necesitamos apoyo de, de la institución es para ordenar, necesitamos un ordenamiento territorial. Sí.